Siempre pienso tu ternura por elcoa tu locuras tienes un alma bien pura y no aguanto más si y no veo tu dulzura yo te escribo esta canción prendes fuego al corazón no tienes comparación yo te haré una pienso tu ternura porque el corazón tu locuras tienes un alma bien pura y no abunto más si y no veo tu dulzura yo te escribo esta canción prendes fuego al corazón no tienes comparación yo te haré una pintura ya que yo te voy a ser sincero digo yo no quiero un amor pasajero yo siempre te pienso de enero hasta enero de nuevo empezamos desde cero Lo he dicho muchas veces pero solo pienso en ti Solo pienso en las veces que me has hecho muy feliz Me parece lindo cuando tú te recuestas en mí Pero para mí es más lindo cuando te veo sonreír